Proyecto de impacto social. Entregarás un proyecto realizable dentro o fuera de tu organización. Un proyecto que deberá tener atención a la comunidad y debe ser certificado por tu organización o una organización externa, sea gubernamental, no gubernamental, nacional o internacional. El plazo para desarrollarlo, hasta un año.